Juan Rosario Hernández denunció este viernes que fue apresado injustamente por agentes policiales cuando se desplazaba en una motocicleta en el sector Espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La policía me paro, sabe yo, como yo no ando en nada ni envuelta vuelta nada, yo me paro y le enseño mi documento, le enseño la cédula y le enseño mi, mi, mi matrícula. Es policía, me dice, váyase. En eso viene el coronel y viene y me dice, ¡No! Me quita la gorra y me dice: ahí! Digo yo, comando, ¿por qué usted me está subiendo si yo le estoy dando mi documentación? Yo ando legal y mire mi motor, tiene plata y todo eso. Y me llevaron como quiera. Allá me depuraron y allá hice yo como siete horas que no está supuesto. Si en de ellos quieren terminar con la delincuencia, ellos tienen que saber cómo hacerlo. INTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.